Caleidoscópica. La física, musical, la máquina, nos contactó a seis autores, aquí en el tercero de la mitad de la ciudad, y nos propuso participar en un ejercicio de literatura experimental, en el que nos juntamos seis autores, creamos una escala cronológica, una serie de acontecimientos que tienen que ocurrir en un orden predeterminado, y seis lugares comunes. Partiendo de esa base, cada uno de los autores nos fuimos a nuestra casa y tranquilamente parimos cada uno nuestro propio cuento. Lo más divertido de todo el proceso, aparte que a mí me encanta que me pongan ejercicios, ha sido leernos los seis a los seis. Porque, ¿cómo puedes partir de una misma base que dirás, la misma historia, y crear seis universos de seis estilos tan diversos como los nuestros? Entonces, para enseñarles un poquito lo que se dice un Bush, así un aperitivito y tal, vamos a invitar a la primera autora que sale en el libro, autora de muchos otros proyectos, que luego nos presentará uno en particular. Con todas ustedes, menuda repercusión, nena, tiembla el mundo de la que ya. no pongáis lo que en la tabla, Sandra Viralle! No me haga el de por favor, nunca. Gracias, no sé la policía. Es pues verdad, ¿verdad? Demasiadas identidades juntas de una sola realidad. Es que el Facebook me obligó a ponerme mi apellido real. Porque desde entonces no he tenido más remedio que aceptar mi existencia terrícola, pero sin muchas ganas. Entonces, ¿cómo la ¿Sí? Dio Indiovancia, ¿vale? O sea, no prestéis atención, atención Estoy atado a la silla de la terraza Un tipo pelirrojo y una morena con cara de mala leche Me han dejado inconsciente al entrar en mi apartamento Ahora despierto y ella lo está reprochando No me jodas La próxima vez que no tardes dos horas en despertarse Hemos perdido el vuelo me duele mucho la cabeza. El tipo me agarra con violencia de los pelos y me dice muy cabreado. Hola, cerdo, ¿me vas a decir quién te pidió trabajito? ¿Qué trabajito? Logro palbucear. El que te paga esto, dice, señalando con el pulgar hacia atrás, el apartamento. Los miro y me entra tanto miedo que me veo encima. Está claro que pueden matarme. Ella lleva un pillo y está cargado. Nunca fui muy valiente así que les describo el encargo. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo voy a leer eh, pues una cita... Bueno, una cita. realmente me cito a mí mismo, es un trozo de un poema que escribí. O sea, no voy a leer nada del relato, pero bueno, voy a leer el, la cita esta del principio. A ver si la encuentro. Es un ah, La logística de los directos. Sí. A ver, son como tres citas, ¿vale? Eh, el título es Una cosa rosa, que es el título de todos los relatos, todos se llaman igual y empieza así la verdadera esencia está en los trabajos que desempeñan los trabajadores que tan gustosamente llamáis no cualificados allí está la verdadera esencia y no vuestros curros de pacotilla ahora se vuelve un poco más abstracto tú y yo somos a la vida como ese mini champiñón que crece en el tallo de un gran champiñón a veces somos una persiana que nunca sube y casi nunca somos escupir en la pila si te molesta que no esté yo, no estés tú. No somos templados por nadie adorados. Y la tercera dice, un caracol que viaja en el tiempo, un caracol que sueña que se desliza entre dos piedras y de repente se desliza entre dos piedras. Observa cómo nosotros, que somos como nubes para él, nos deslizamos a lo lejos. Eso hace un caracol que viaja en el tiempo. ¿Qué haces tú que no sabes que te deslizas? Que encuentre... ah, aquí está. Ah, no, no puedes decirme todo esto en serio. Dime, ¿lo has pensado bien? Ten en cuenta que cuando Shaw intentó contactar con nosotros, sentimos de inmediato que algo iba mal. Lanzamos el Firewall y eso probablemente disparó la reacción del Cordyceps. Lo sé, lo sé. Y todo este embrollo es un lío metafísico demasiado complejo para una mente contemporánea. Ya he perdido el hilo de todas las circunstancias que me han traído de vuelta a vosotros, ahora que nos habéis desconfigurado de vuestro legado. Sabes muy bien que, aunque eres carne de nuestra carne, vuestro comportamiento en los últimos ciclos solares nos ha obligado a tomar decisiones para proteger la manada. No necesitas repetirme la conversación que ya tuvimos. Lo acepté. Y estaba en fase de hablar con Shaw para redefinir prioridades e intentar recuperar nuestra posición. Iba esta gacha a comer una volvoreta de patacas, caídas en la zamba y ¡zas! ¡Cordíceps! Menos mal que reaccioné rápido y pude sortear los bloqueos somáticos usando el viejo sistema de alcantarillado. Pero ya no queda casi nada de Shaw y necesito hacerlo. Una de las partes más atractivas de este ejercicio es que tanto si compráis el libro como si simplemente buscáis las redes sociales del colectivo La Máquina, tenéis acceso a la estructura. Podéis participar escribiendo un relato a la Jaume, un relato, enviarla a la editorial si os apetece, porque seguimos y en breve haremos reunión para el ejercicio número 2 y será un ejercicio número 3, siempre serán diversos y siempre implicará incentivar y fomentar la creatividad. Así que estáis todos súper bienvenidos, ¿vale? Tenemos tarjetas, pedid lo que queráis. Pa, pa. Y ahora, para continuar, que somos muchas amigas aquí, literatas, autoras y publicadas, os voy a introducir a una persona que conocí en el 2014, porque se acercó a un mercadillo, que estábamos ahí vendiendo ropa de fotíg, haciendo conexiones y demás. Y de repente se me presenta una señora con una barca cubierta de chapas, unas rastas azules. Me dice, hola, soy fantúa, no tengo dinero, pero tengo... Un arroyo. Lo podemos compartir y le comí el calipo. Y aquí está dando la brasa, venga, Silvia, resalta. Eh, en realidad vengo a leeros unos mini cuentos que yo hago, ¿vale? Aquí tengo... Novedades en el suburbio, carne negra, el canto de las ovejas, deseos, tuve ambición. Pero para empezar eh, ayer me ocurrió una cosa y tengo una poesía ideal para eso. Ayer estaba yo en el metro, me subía al metro al vagón y había un gitano que estaba tocando, pero no flamenco, estaba tocando una canción que yo creo que era de Armando Manzaneda. Y tal cual se pone a tocarla, me empieza a llorar. A llorar, ¿eh? Pero desconsoladamente. No podía parar de llorar. no pues más que lo intentaba, porque sabía que todo el mundo me estaba mirando, no podía parar de llorar. Y finalmente eh, pasa el gitano y me, se me queda mirando y le digo: Menudo regalo de he hecho, ¿eh? Porque es un regalo que alguien en un metro lleno de gente indiferente se ponga a llorar por una canción tuya. Y luego me miro y no llevaba mascarilla yo. O sea que me había visto toda la cara. Bueno, os voy a leer la poesía adecuada para esto. ¡Hostia! Me cago en Dios. No veo nada. Son las gafas equivocadas. ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué hago? Que me lo lea alguien. Que lea alguien el poema, ¿no? Por favor. Cualquiera de vosotras, vosotros, vosotrix, vosotros, vosotros Por favor. Que alguien me venga a ayudar. Una voluntaria, voluntaria, voluntarios Por ahí hay mucha poeta. Hijo de Reclamadora. Asunta. Asunta. Asunta. ¡Hola! voy yo! ojo no es mío ¡Hola! Es ojo de sí solo, y por sí mismo llora, porque llora por sí mismo. Porque no siento tristeza, de tanta tristeza que siento, y mi ojo me llora contento, contento de llorar por mí. Mi ojo de mi congoja quiere lágrimas escupir, quiere escupir con furia, la furia que ruge en mí. Y llora, porque es querido, porque es mi ojo amigo y me ha compadecido de verme enfurecerme así. ¡Ojo! No lloramos juntos. Porque llorar yo no consigo. Porque ya no siento nada de tanto nada que sentí. Mi ojo llora por aquí y yo reviento por ahí. Y mi ojo es sentimental y yo soy fundamental. Mi ojo es metal líquido. Yo soy radioactividad. Mi ojo es un ser benigno y yo la fatalidad. El delirio brutal, el peligro, el orgullo y la arrogancia y no derramaré una lágrima aunque se me rompa el alma. Mi ojo, si quiere que llore, que llore verdaderos ríos. Que yo afrontaré mi designio sin suspirar torpes bramidos. Gracias. Claro, hay más cuentos que leer. ¿Algún sustituto más? Sustitut, como decía los tú. A ver, de verdad que no hay nadie que se atreve. Ah, guay, una chiquilla. Está En la granja de los Jones no hay animales contentos, hay demasiado trabajo y hay pocos alimentos. Pero ya llegó el día, ya llegó el momento. ¡Rebelión! gritan los cerdos y las ovejas dicen ¡Bee! y amanece otro día y otro día amanece. Y la asamblea establecida como asamblea establece. Juntos hemos decidido pensando con la cabeza cuál será nuestro enemigo y cuáles es Nuestras ideas Juntos hemos decidido Y queda escrito en la pared que nunca más habrá pobre Y nunca más habrá rico Juntos hemos decidido que todos somos iguales Y en la pared Queda escrito no matar a semejantes Y las ovejas dicen ve Y las ovejas dicen ve Y en la pared queda escrito Queda escrito en la pared Y amanece otro día Y otro día amanece y todo parece distinto, y todo distinto parece. Las normas de la pared, consignas de la asamblea, están escritas al revés, pero nadie se da cuenta. Las normas de la pared están escritas del revés, porque a algunos les interesa. Y las ovejas dicen, ve, ve, ve, ve. ¿Navidad en el suburbio le apetece a alguien? No puede ser. No puede ser. Yo se me acaba ¡Mega! ¡Ja, ja, déjame ¿sabes? Gracias. es un placer estar contigo. Gracias. Yo no te conozco, pero también es un placer. ¡Ay! ¿Habías hecho un día allí con esto El año 2005, cuando escribí este texto, mi vida corría a la velocidad de la luz. No había nada que me gustara más que ingerir speed. <risa> bueno, es que yo viviese en no, lugar? <risa> Para pasarme horas y horas escribiendo. También debido a que me emocionaba de especial manera leer toda clase de novelas. Es que los PUMS éramos cultos. ¿eh? Nos colocábamos, pero éramos cultos. Eh... Bueno. había adquirido un vocabulario en castellano muy fondoso y en el conjunto de estos dos motivos hizo que escribiera este texto absolutamente adjudinado y petreo. En 2014 dejé por completo esta sustancia, incintiva, y es que desde entonces he perdido totalmente esa furia por leer y escribir. Hoy en día soy una persona mucho más torpe, mucho menos grácil, ya me sabe mal, ya... Pero no voy a cambiar de opinión al respect respecto, de no volver a tomar nunca más speed, porque ahora soy mucho más feliz. Tal vez todo lo que escribí entonces se puede considerar una farsa, pero no, no, era yo misma en otra faceta de mi vida. Y ese texto está lleno de amor por las palabras. Silvia Resorte, un placer. Gracias, papi. No, va. me el culo alguien que me dé el culo venga no hay nadie a ver, pues lo voy a hacer vale sí, leer. leer. En el micro, en el micro deseos versus ambición solo hay dos cosas que mu... que tampoco tengo gafas bueno, solo hay dos cosas que muevan al mundo sobre sus sobre sus goznes, la ambición y los deseos. ¿Lo leí fatal. No, está bien. Lo vuelvo a leer la versión. Deseos versus ambición. Solo hay dos cosas que muevan al mundo sobre sus goznes, la ambición y los deseos. velada maravillosa no tengo palabras, me parece increíble estar aquí ahora mismo con vosotros aquí enfrente y que me parece una maravilla todos estos cumpleaños que se celebran y estas exposiciones y este lugar así al aire libre que me recuerdan tanto al magín y bueno, gracias por todo ¿eh? chao para cuando yo era pequeñita. Pero bueno, eh, pues vamos a continuar la tarde porque esto no deja de haber literatura disponible y tenemos con nosotros un proyecto que ya tiene tres años, ¿puede ser, Neobarna? 2018. Tres años, estamos en el 21 no memoria tengo. Y bueno, os dejo con San Proibre, que es suficiente. Bueno, a ver, brevemente. Neobarna, ¿vale? Horrible, vale. Eh, es un universo literario de ciencia ficción. Entonces, en principio estaba también abierto, como lo de una cosa rosa, a la colaboración y de hecho hay varios cuentos de Silvia dentro de lo que sería la colección. Hay ah, dos libros en papel y luego podéis leer gratis cinco cuentos en neobarna.net. Es una visión muy particular de una posible Neobarna o Barcelona y tiene dos partes. Esta es la Neobarna normal, que también surgió una iniciativa de una especie de recopilación o concurso de cuentos que hizo Silvia. Y entonces salió Emma, y luego hizo otro y salió Iván. Y en mi cabeza se estaba todo relacionado, y entonces ya lo vi entero. Y de momento solo he sacado cinco capítulos, porque la verdad es que me gustaría que, que estos se publicaran un libro o varios, en plan, en plan Harry Potter. Y luego hay un, oh, un making off o sea, un making of, no ¿cómo se llama, un spin off de Neobarna que es de espías de Neobarna, que es, eh, es ya en un futuro más futuro, más futuro aún de lo que es Neobarna y es una pareja de espías muy, muy, muy especial, porque en Neobarna hay cosas ahí, que por eso es un universo literario, porque hay pues, elementos como por ejemplo los psicojuegos a los que todo el mundo juega de una marca, de otra, de aquella porque conviven las tecnologías como en la realidad en Neovarna, entonces ya la cosa se complica porque aparte de aventuras de ciberpunk o ciencia ficción hay un elemento psicológico, poético, metafórico, fantasioso en Neovarna. Entonces, si lo queréis leer está ahí en neobarna.net. Bueno, leo un trozo. Si queréis... ah, y las portadas son de Silvia también. Esta es mi favorita. Bueno, entonces voy a leer de Iván, porque Iván tiene mucha amiga y recomienda a todos los hombres que hay aquí leerlo. Es como tiene un trauma que yo creo que compartís todos. Vamos a ver. <ríe> eh, bibliomancia. Pero a pesar de su nuevo y rudo aspecto, ella seguía mirándole con la misma dulzura que en el bar de los Juanes. Quedaron así un largo instante. Él la cogió de las manos atestadas de pequeños cortes, callos y cicatrices. ¿Esto querías decirme cuando nos cruzamos aquella vez? Sí, solo quería saber cómo estabas. Lo voy a dejar aquí porque, como tiene poco sentido haberlo abierto por aquí, ya. Pues espero que os es guste. Y si queréis participar, se puede, ¿eh? pero siempre habrá ese neogarma que yo tengo en la cabeza, lo tengo que sacar. ¿Por la literatura? ¡Oh my god, lo voy a liar! En femenino. Y con perspectiva diversa. Es que ahora ya el micro me toca a mí, que os voy a leer algo que nadie ha escuchado, porque estoy escribiendo un libro en el que estoy contando muy mi miserable, asquerosa y totalmente fuera de control. Camino por este sendero que nos ha puesto aquí la biología y, y el universo. He elegido tres páginas, que a lo mejor solo os leo dos porque soy una pesada, pero bueno. Reencontrarme fue el principal motivo de esta performance escrita. Permitir que todo aquello que siento, pienso, reflexiono, tome cuerpo sobre el papel después de haber sido matiz de luz sobre una pantalla LED, vertido como en mis sueños, fragmentos continuistas de una realidad fraccionada, delimitada por una percepción biased, inclinada a pensar lo que piensa, sin permitir que otras posibilidades compartan escenario sin haberlas previamente redactado, forzando una nueva edición de esa realidad pasada, perdonando errores y celebrando éxitos sin la presión de estar envuelta en la vorágine de emociones que no los parece, construyeron. No Reencontrarse un ex no es fácil, ni sencillo, ni, le, ni lineal, al menos no en mi caso. Necesito romper ritmos para digerir el presente sumado al pasado, construyendo un futuro deseado sin olvidarme de la aleatoriedad de la misma existencia. No puedo prever nada más de lo que es caso inmediato y no puedo conocer las consecuencias de todas mis decisiones. Pero sí, puedo confiar en, las que, en que si las tomo, las he tomado o las tomaré. Son las mejores decisiones que puedo tomar cuando tengo que tomarlas. Cuando decidí conservar el bañador bajo mi pantalón, cuando elegí correr antes que pelear, aunque me atraparan y pegaran igual, cuando rodé pendiente abajo en mi bicicleta de paseo para iniciar un circuito de cross y me la pegué al primer salto, cuando me salieron acentos marseillés y parisino a recitar una fábula de La Fontaine, o la vez ronca al ser elegido para protagonizar el enfermo imaginario de Molière. Así fui definiendo mi persona, no para mejor o para peor, sino para ser yo. Elegir artes, alejarme de la familia, abandonar la posibilidad de una vida longeva, el amor o la pertenencia, me distanciaron de movimientos que no mecen mi alma, la estresan. La sensación de semen en el culo, mi ambición como diseñadores, el sexo, el dinero me condujeron hacia un momento crucial que destruyó todo aquello en que había elegido creer o olvidar. Revelarme y ser expuestos, ofrecerme y ser humillado, caras de la misma moneda que a veces acierta y otras también, engañar y ser víctima de las mismas mentiras que has creado, hacer todo para no sufrir desdén y no poder hacer nada cuando disfrutas las metas alcanzadas. Las decisiones nos marcan, nos sellan, pero también nos liberan. Nos enfrentan a la idea que tenemos frente a la realidad compartida, común y limitada, no por barreras físicas, espirituales o reales, sino porque si ya es difícil entenderse a una exmima dentro de su entorno, crecer el ejercicio reflexivo hacia el planeta, la vida láctea o el multiverso, mejor lo dejo para la siguiente década, envueltos en el próximo paso en la evolución. ¿vale? pero porque la tengo que leer porque es... Yo hoy me siento que estoy en familia. Estoy rodeado de caras conocidas, caras nuevas, artistas, amigues, por un tubo. Y estaba para vosotras. La misma sensación de falsa continuidad me acompañaba en la rutina diaria. Pasear por las calles, que también conocía, de repente se me hacía menos familiar. Entre los negocios volubles, los efímeros grafitis y la cada vez mayor afluencia de turistas... Se me hacía extraño acabar desorientados en un pleno centro ciudad. Aún así, algunos rincones permanecían anclados en el pasado que yo recordaba. Algunos vecinos de mi memoria no se habían mudado y en el fondo la vibración subyacente seguía siendo la misma, transmitiéndome la energía para bailar y follar toda la noche. Obvio. Un día, paseando con un amigo por el Raval, escuché a alguien gritar ¡Ey, gallego!". Me giré dándole por aludir y me encontré con la cara de Jorge, el encargado de Lana, asociación donde había encontrado mis primeros porros catalanes y me dijo que habían abierto otro local, una asociación, que me pasara a tomar algo pronto. La papa fue una tremenda sorpresa. Tal y como lo dice, la, no, dice el acrónimo, era un grupo de poetas, artistas y performers asociados en un espacio para fumadores con una agenda diaria diversa poesía, teatro, performance, música, microabierto, cine, club y otras actividades en las que se relataba el mundo a través de unos ojos de libertad que no había conocido hasta entonces. Mi vida había discurrido en entornos mainstream mayoritariamente, con alguna escapada al underground motivada por los amigas, y poder disfrutar de algo tan especial marcaría los siguientes años de mi vida. Recuerdo especialmente la noche de todos tus muertos, en las que Curtis y Cronia nos regalaron la segunda edición del rescate del séptimo arte. Actuaciones musicales en vivo, performance sobre escenario, vídeo, poesía, delirio, todo para celebrar el final de la cosecha, estimulando la imaginación, conociendo propuestas y formatos, dejando las miserias de puertas para afuera, para fomentar los artes con buen rollo. Yo me estoy llorando y no te leí una. Birra y Carmen dirigiendo las operaciones desde la barra. Al terminar la noche, Cronia me preguntó que qué me había parecido el festival. Yo, amable pero sincera, le contesté que había sido espectacular y que si solucionaban los delays durante los procesos de streaming sería un show ejemplar. Llamó a Curtis, que estaba cerca, comentaron algo rápido entre ellos, me agarraron y me propusieron ser encargada de producción de la tercera edición, que sería en marzo de 2013, y yo acepté entusiasmada. Por fin tendría una oportunidad de hacer algo más que follar, responder llamadas de narcotrafcos rosas y ocuparme de gestionar una habitación extra que teníamos para turistas y sería algo más relacionado con mi eterno deseo, crear arte, compartir arte, ser arte. Bravo. y me voy a estar llorando todo rato y os dejo con ¡Ya, Aguillán, que es el artista.